Etapa número uno de la acción del precio institucional. Vamos a verlo a profundidad, vamos a verlo acá en el Out OutJPG. Vamos a ver esta estructura del mercado Forex. Debo de recordar que no se trata del mercado, se trata del trader. Obviamente también se trata del mercado en cierto punto. Si usted como trader... No sabe escoger las zonas en las que no debería operar, como siempre repito, y en las zonas que sí debería operar, como en este ejemplo, que es una tendencia bajista. Ya ya que cada impulso tiene su ritmo. Entonces vamos a ver esta estructura desde mensual. Vamos rápidamente a hacerlo. Dale like al video y suscríbete aquí, porque acá yo voy a empezar a subir información de otro calibre de alpino. Valor que va a servir para cualquier tipo de trader Bien sea avanzado Bien sea principiante Bien sea lo que sea Es información de otro nivel Podemos entonces observar Aquí una zona de demanda Demanda, usted sabe que es la oferta y la demanda Si no, busca oferta y demanda Trading institucional, ahí lo va a poder encontrar Y vemos como esta zona Es perforada Toda esta zona de aquí es el engaño Es perforada utiliza toda la zona para luego impulsarse al alza eso es lo que está haciendo el precio súper simple desde mensual siempre utilizamos una ema exponencial de 14 periodos ahí la puedes poner cualquier análisis que usted tenga duda va a facebook busca trading institucional oficial se une a la comunidad y ahí puede subir sus análisis y a medida de que vayamos avanzando en estos videos que ahorita estoy grabando para cada uno de ustedes Usted puede ir subiendo ahí y preguntando. Listo, ir dibujando, ir preguntando. Es totalmente gratuita. Lo encuentras aquí abajo. Entonces, entendiendo esto, ya sabemos que cuando la, la ESMA está por encima, es que hay una tendencia bajista. ¿Ya? Y cuando está por debajo hay una tendencia alcista. Sencillo. Cuando está en el medio, no hay tendencia. Hay una acumulación. Fíjate lo sencillo que es, cuando está en el medio hay acumulación Entonces si hay en mensual yo marco estas acumulaciones Las marco, que eso ya lo hemos visto en videos anteriores Puedes ir y ver los videos del canal, pero espérate un momento, sigue aquí Entonces puedes ver como todas estas zonas manipulativas del precio ...son donde la ESMA ya empieza a ir por encima... ...entonces ahí hay una tendencia bajista... ...sencillo... ...si acá hay una tendencia bajista... ...mensual... ...entonces yo debo entender... Que donde abre y cierra el mes son esas rayas separadores de periodos que yo también los tengo activos en esta plantilla. Tú también los debes tener activos porque todo lo estás poniendo en práctica y lo estás publicando en el grupo en Facebook. Recuerda de que lo que no pones en práctica se te olvida. Entonces, vamos a ir avanzando y quiero que pongas en práctica para que mejores tu trading Entonces, tendencia alcista. Sencillo. Pum. Pum. Preste mucha atención. Ya ahora voy ya que marca así las manipulaciones que eso ya lo hemos visto como dije antes en videos anteriores tienes que irlo a saber porque te estás entrenando de forma institucional entonces aquí ya puedo poner las zonas donde rompe y hace sus impulsos y retrocesos dentro de los mercados financieros en este caso dentro de Forex entonces cada impulso mensual es de, por ejemplo acá son 800 pips Acaso, o sea, es importante saber esto porque cada vela es un mes, entonces me está dando la posibilidad de que yo ya sepa que debo operar cada mes. Si debo operar una lateralización como esta tan chica o en realidad debo operar esto, que esto ya irse a, ya irse más adentro del mercado, que eso lo vamos a ir haciendo a medida que vamos avanzando. Esto va a ir saliendo así, entonces da like, suscríbete. Y activa la campanita para que no te pierdas de esa información que va a estar siguiendo, que va, se va a seguir subiendo toda esta semana. Entonces, fíjate muy bien. También puedo dibujar esta zona de aquí. Yo de hecho, utilizo mis números redondos. Bueno, en este caso ya sirve para temporalidades menores. Y aquí podemos ver dónde ocurre lo mismo. Acá sería marcar esta zona de aquí. Y fíjese que el ritmo es distinto, pero se cumple exactamente lo mismo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ya. Y acá es donde hay una acumulación súper fuerte, que es donde ocurre el 80% de los engaños. ¿Listo? Entonces es importante saber esto, porque nosotros deberíamos entrar sí o sí necesariamente aquí donde entran ellos ellos meten las órdenes por eso hay momentum en el mercado podemos ver el volumen que muchos pues yo me imagino que están buscando el indicador de volumen pues aquí podemos ver el volumen con las velas ¿sí? y entonces si aquí vemos el volumen eh, Acá donde están ocurriendo las ganancias exponenciales, los impulsos exponenciales del precio. Lo mismo aquí a la baja, aunque aquí ya es más suave, por ejemplo acá ya es más rápido. Entonces sí, hay ritmos distintos. Por eso es que el Forex y todos los mercados son tan agresivos, porque hay trading de alta frecuencia utilizado por institucionales, porque ellos invierten millones en esos algoritmos de alta frecuencia para poder competir entre ellos. Entonces nuestra misión necesariamente es seguir los algoritmos, a ellos seguir sus huellas para encontrar el momentum que es en lo que nos estamos especializando en estas clases entonces sencillo si me estás entendiendo deja un comentario aquí déjame saber tus dudas déjame saber si me estás entendiendo para seguir avanzando entonces aquí ya podemos ver toda una zona de congestión súper fuerte donde el precio ha lateralizado berracamente, donde hay un ritmo de mercado súper brutal, o sea, hay bulla. Para que me entiendas, hay pura bulla y esto no nos da esta claridad. Esto es por lo que nosotros vamos. Ejemplo, aquí son, presta atención: 1, 2, 3, para que los cuente así. Voy a poner aquí: 8. 8 semanas subiendo, 900 pips, o sea ya, yo para qué me voy a meter aquí, presta atención lo lógico que es, es lo que ellos hacen, ellos acumulan aquí, porque nos vamos a meter aquí, 14 semanas, más acumulan más tiempo de cuando liberan, fíjese, 3 semanas y movió 500 pips. Pero solo tres semanas. Cambio cuando acumula. Fíjese. Desde aquí empezó a acumular. Nueve semanas acumulando. Por eso se pierde tanto dentro de los mercados financieros. Fíjese aquí. Solo aquí. Seis semanas acumulando. Y fíjese. Yo me acerco. Yo por eso tengo una gráfica. Y tengo velas. Porque puedo ver hasta dónde llega, ha llegado la mecha. Que son los engaños. Las mechas normalmente son engaños. La decisión es la vela La fuerza de la vela ¿Listo? Entonces, es así de simple, es así de sencillo, ya sabemos el nivel macro, ya sabemos lo que estamos buscando, ya sabemos que aquí no tenemos que entrar. Déjame tu comentario aquí abajo si lo estás comprendiendo hasta aquí, por favor. Únete eh, al grupo en Facebook, que allá es donde puedes compartir, allá es donde puedes compartir pues, tus análisis, poner en práctica absolutamente todo lo que yo he hablado aquí. Y por eso, digamos aquí... Si ustedes se van a historiales suyos, se van a dar cuenta cuán, que ustedes han perdido casi cuentas de mil, de dos mil dólares solo aquí en 18 semanas en esta acumulación de precio. Porque nosotros operamos el precio, ganamos no por el lotaje, perdemos es por el lotaje, nosotros perdemos por el lotaje. Ganamos es por el desplazamiento del precio, como ganan los institucionales, ellos ganan por el desplazamiento del precio y aquí hacen trading de alta frecuencia. Chas. Entonces, dale like al video, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima clase. Chao, trader.